Ingresamos en el segundo bloque y con nuestra primera entrevista del día de hoy. Lo vamos a recibir nuevamente a nuestro amigo Néstor Arraez de AL, Cirugía Plástica. Bienvenido, Néstor. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por Gracias acá. Por venir. Muy bien. Gracias. Bueno, la vez pasada que nos visitó, hablamos quizás de los tratamientos más convencionales, los que ya conocemos, mm -hmm. pero ahora venimos con. ¿Cirugías estéticas novedosas? Novedosas. Novedosas. cómo Se podría decir... <risa> se me ocurre donde, cualquier cosa. Donde se suma tecnología, ah, podríamos decir. Es la convencional liposucción, nada Ajá. más que es de alta definición, o liposucción HD la van a llamar, o 3D de distintas formas. ¿Cómo es para, la, la liposucción? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la es? Porque capaz que es algo que escuchamos nombrar, claro, pero no pero tenemos no tan claro. en profundidad. Ajá. Exacto. Bueno, la liposucción es... Extrae grasa de distintos lugares del cuerpo, generalmente es el abdomen, flanco, espalda sí. Y sumado a un poco de tecnología, como un láser, ah. podemos lograr la retracción y trabajar con el relieve y las sombras del abdomen Simulando un abdomen mucho más fitness ah, Y que ese tejido se retraiga, estimulando el colágeno, y la elastina y, y, y no quede flacidez después de una liposucción Bien. El tiempo de recuperación es mucho más o pronto O sea, es un complemento Es como un decir. complemento Ajá. a la clásica liposucción que conoce todo el mundo. Bien, y la clásica liposucción, eh, es, ¿es invasiva? ¿Cómo se hace? Porque uno dice retirar grasas, imagina con un cuchillo claro, en medio de la panza sacándote <risas> todo y cerrándote, viste. Como... No, no, no, es, es mínimamente invasivo, si bien se hace en quirófano, con anestesia general y todo. Eh, las incisiones son muy pequeñas, uh -huh. aproximadamente 3 o 4 milímetros, donde se trabaja con una solución de Klein, que se llama, que es una uh -huh. solución anestésica, el paciente bajo anestesia general, y se va extrayendo mediante una cánula con succión esa adiposidad, Bien. ese tejido adiposo que puede uh -huh. ser en zonas localizadas o en forma generalizada claro. en, en el abdomen. ¿Y la piel el... luego después vuelve a su lugar, demora más, ¿En menos? En el proceso este natural uh -huh. del postoperatorio el paciente se va desinflamando, uh -huh. los tejidos se van curando por, por dentro y se va consiguiendo una retracción. Uh -huh. El juego del láser aquí es que va a estimular mucho más esa retracción uh -huh. de piel, claro. logrando en ciertos lugares donde... Quiero hacer más marcación, una retracción mayor y que el, la piel se pegue más a los tejidos profundos. ¿no? Claro, porque al perder volumen esa piel quizás puede quedar como colgando. Queda como Entonces, una cierta Para flacidez. que se pegue un poquitito más a. Exactamente, trombo, para evitar ¿no? la flacidez. Puede... O sea, si vos haces una lipo convencional tenés que esperar 3, 6 meses para ver cómo retrae ese tejido. Sumando tecnología logramos que esa retracción sea más pronta haya menos morbilidad o menos dolor en el posoperatorio, menos inflamación, más pronta recuperación y lograr este juego de sombras, relieve uh -huh. donde quiero marcar más. Uh -huh. Por wow. ejemplo, la línea alba, la línea semilunares. Uh -huh. Imitar más un abdomen un en poco, fitness. Claro, el, Exactamente. El uh -huh. Sí, jugar con el relieve de los músculos claro. en forma natural. Uh -huh. Hay marcaciones exageradas que yo no las comparto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como, por ejemplo, que hay algunos que marcan mucho los cuadraditos del que abdomen. Que como muy artificial, decís vos. Que se nota un poquito más artificial. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer es una liposucción generalizada, uh -huh. una marcación leve en esas zonas, uh -huh. que a las dos o tres semanas en el postoperatorio ya se empieza a notar después de una buena compresión, fajas Bien. y demás. Y el, el postoperatorio... ¿Es complicado? ¿Requiere mucho reposo? ¿Cómo debe manejarse una persona luego de haber sido intervenida de esta manera? No, no es complicado. Nosotros eh, pedimos que haya una movilización precoz para una rápida recuperación del paciente. Ah, uh -huh. No hace falta que esté en cama totalmente en reposo. Bien. Sí con limitaciones en cuanto a la movilidad, en cuanto a fuerzas, Ajá. pero el paciente se puede deambular tranquilamente. Perfecto. Como esto es una tecnología que permite que no haya tanta inflamación, tanta edema, entonces el paciente se recupera más pronto y no tiene dolor prácticamente. Por supuesto, vas a tener que tomar analgésicos, es inflamatorio, sí. pero puede hacer una vida dentro de todo normal y uh -huh. para tener una actividad física, o sea, hacer ejercicio sí. y demás, entre 20 y 30 días Perfecto. después de la cirugía. Ah, no es tanto. No es tanto. Después de la intervención, obviamente hay que cuidar el estilo de vida para poder mantener Sin duda, pues, si cuerpo, no nos porque si no, no sirve para nada. Lo por supuesto. Tras, una hay opción. una diferencia acá con los métodos no invasivos, por sí. ejemplo. Los métodos mm. no invasivos lo que te van a hacer es adelgazar el adipósito. La célula que contiene la grasa. ¿Y los no invasivos cuáles vendría siendo? Los de la la jueces, la, a todos la, esos que, la vemos, que se pasan así. Exactamente. Eh, hay hasta productos inyectables, medicación, que se usa de efecto lipolítico, ¿sí? Mm. Para algacer ese adipósito. La diferencia con la cirugía, la liposucción, mm. es que yo me estoy retirando ese tejido, lo estoy retirando, entonces si el paciente el día de mañana gana peso, gana a. A partir de lo que le quedó de tejido graso. Uh -huh. Y no es que vaya a multiplicar su tejido graso. Uh -huh. Entonces, si te haces una liposucción, no, no deberías o no engordarías de la misma forma si no te lo hubieses hecho en esa zona. Uh -huh. claro. Hay que aclarar igual que, que la grasa en el cuerpo no es algo malo, o sea, necesariamente todos tenemos un porcentaje Por de supuesto. músculos y de grasa en el cuerpo, no es que hay que volverse locos y decir, no, no, no, ni un gramo de grasa, ¿no? No, es, no, no, es, es, es parte ¿no? de la composición hasta, hasta de nuestro cuerpo. los competidores de, a ver, los, los grandes, las personas que hacen ejercicio sí, o de competidores de atletas, alto rendimiento, ajá. los atletas, tiene hasta un tenor graso, obviamente mucho menor Porque entrenan claro. para ello y demás Pero la, la grasa es parte de, de, de un tejido nuestro y, y, y es benigna y no significa que sea mala y demás Perfecto. la cuestión es que hay personas que son atléticas Que hacen ejercicio, uh -huh. que se cuidan con la dieta Y a pesar de todo eso tiene cierta adiposidad localizada uh -huh. Que le gustaría mejorar, que le uh -huh. gustaría sacarla y demás Y que fines estéticos uh -huh. mejora mucho la imagen ¿Y eso de qué depende? Porque a algunas personas que quizás, como vos decís, les cuesta tanto y llevan hábitos de vida saludable. ¿Cuáles son los factores que capaz que pueden influir? ¿Pasa por la genética de cada uno? De decir, tengo factores. más o menos adiposidad. Son múltiples factores. Sí. De, ya de por sí el género, si sos hombre o sos mujer, uh -huh. la distribución de grasa es diferente. Eh, cuestiones hormonales, cuestiones de edad. Uh -huh. Yo siempre hago una comparación. Es como cuando vas a la cordillera en pleno verano, uh -huh. hacen 38 grados de calor y ves allá arriba, pero hay nieve. claro Esa nieve eterna se dan las condiciones para que, sea, uh -huh. eh, para que exista ahí. Bueno, acá lo mismo con la hiposidad, hay ciertos factores uh -huh. claro. que hacen que esa hiposidad esté en esos lugares específicos. Claro. Uh -huh. Y son todos estos que te acabo de nombrar. Yeah. Néstor, ¿existe alguna edad para poder hacer este tipo de intervenciones? ¿Algún límite que digas no a partir de tal edad o con tal condición no o sí? Sí, hay ciertos profesionales que lo hacen desde muy joven, que se va a partir de los 18 años uh -huh. en adelante. Yo prefiero esperar 21 años en adelante, ya si verdaderamente tiene criterio y lo requiere, uh -huh. se puede hacer. Eh... Um... También el tema de la liposucción no es solamente por fines estéticos. Muchas ¿Seguro? veces mm. se puede combinar con una abdominoplastia en una paciente que ha perdido muchísimo peso y hace falta hacer una plástica en su pared abdominal, entonces se combinan claro. las distintas tecnologías o las distintas técnicas quirúrgicas para conseguir un mejor resultado. Uh -huh. O una paciente no sé, que tuvo un embarazo o múltiples embarazos claro. y hay cierta liposucción localizada, se trabaja con la liposucción y después, uh -huh. eh, acto siguiente, se hace la abdominoplastia, que es sacar el faldón o el delantal claro. o el colgajo, como le quieran llamar. Uh -huh. Uh -huh. Excelente. ¿Y quiénes acuden más a realizarse a este tipo de tratamientos? ¿Varones? ¿Mujeres? ¿Por igual? Por lo ¿Cómo general lo ves? siempre fue un, un nicho apropiado la, para las mujeres. Ajá. O sea, siempre lo buscaban mucho las mujeres. Sí, ahora, bueno, con el tema de los embarazos y eso más que nada me imagino que también es más propenso, ¿no? Exactamente. Y ahora eh, con, con toda esta tecnología que permite una mayor marcación, los hombres también uh -huh. están... Preguntando mucho, porque verdaderamente hay gente que, que se ejercita, que trabaja mucho uh -huh. los abdominales, pero no logra una marcación y quieren marcarse o quieren uh -huh. tener un, un resalto o trabajar ciertas zonas del abdomen, claro. entonces se hace esta liposucción HD. Me parece bien, igual que, que el hombre que, que desea hacerse Seguro. ese tipo de intervenciones, hoy por hoy lo puede hacer, ¿no? Porque antes era como más juzgado decir, como bueno, no, solo para mujeres, porque la mujer es la única que tiene que estar linda, radiante, maravillosa, y no, o sea, eh, que tampoco lo tiene que estar, pero el varón. Que, que quiere luquearse, que quiere verse más lindo para él mismo, me parece que está bueno ir derribando estas barreras no Seguro. de que el varón no se puede cuidar no, no, no, los hombres cada vez se están cuidando más, cada vez tengo más consultas sí. masculinas y, y se anima nada más. Uh -huh. Antes empezaron con un poquito de toxina botulínica, un poquito de hialurónico, ahora uh -huh. están preguntando mucho más por la cirugía, inclusive dentro de la misma cirugía de liposucción hacer transferencia de grasa uh -huh. a deltoides, a pectorales, como para manejar wow. Mirá, no soy... trabajar toda su imagen Es que hay tantas cosas que uno ni se imagina que vos decís, quiero la tener la más pectorales, más hombros, eso se puede. Todo es se puede pero para, ¿cómo lo haces? En la misma intervención vos haces la liposucción, ah, esa ah, misma ¿sí? Sí, esa misma grasita se sí. lipotransfiere Ay, a otra zona del cuerpo, tanto en el hombre como en la mujer. En, el, en la mujer te pide mucho en la zona glútea, en los hombres más en la zona de los deltoides, pectorales. Eh, bueno, hay una técnica que se llama YouGraph ahora que bajo control ecográfico van inyectando también los rectos eh, abdominales, como para tener más trabajado todavía wow. el recto. Vos bueno, lo, bueno. lo que haces es voluminizar. Ese músculo, digamos. Claro, como que que es te una plastilina, vos lo vas moldeando como querés. No Esa me digas, es la famosa o sea, lipoescultura con lipotransferencia o lipofilm que sea. Claro, y que sea es mucho más sano con tu propia grasa que por ahí con algún otro elemento químico que por ahí es más... Sí, sí, Vos, vos preferís una... Y te queda, te queda tejido, tejido. O sea, no, claro. no es nada que se vaya a ir prontamente. Generalmente sí. te dura de cinco años para toda la vida y demás. O, o sea, sea, vos que... te parece más oportuno que una mujer, por ejemplo, que, que quiere tener más cola... Que no se ponga la prótesis, sino que su propia grasa, por ejemplo, de la panza, la reubique en esa exactamente, zona. Exactamente. menos invasivo. E inclusive es menos invasivo y menos riesgoso. Porque al poner un implante glúteo, mm. tenés ciertas complicaciones que al hacer una lipotransferencia o lipofilin, no la tenés. No la tenés. Entonces, wow. eh, hoy por hoy también hay una técnica híbrida, que hay cirujanos que hacen las dos cosas. Uh -huh. Te colocan el implante y a la vez te hacen un lipofilin, entonces es mucho más natural el resultado. Uh -huh. Pero bueno, yo, yo, estoy, igual. yo estoy con el lipofilling y, y me gustan muchísimo los resultados, sí. son duraderos, podés moldear bien un glúteo, levantarlo, obviamente no vamos a hacer un glúteo de, de colombiana o venezolana, como digo, claro, que son muy, grande. muy, grandes, muy grandes, pero sí se puede conseguir una buena voluminización, uh -huh. que quede natural, que quede normal, y al tacto, sobre todo, que es, es tu tejido. Claro. Es que en definitiva es lo más wow. importante, la parte estética, que sea que, real, que, natural, que no quede que, como sí. caricaturesco. Exactamente. No. no Y se nota que, que vos tenés criterio, porque como lo explica Néstor... Y hay, hay como una delgada línea mm. en ser exagerado o no exagerado. Sí. Yo... yo prefiero respetar mucho las líneas naturales uh -huh. y, y evitar que algo sea exagerado porque la gente después te mira, no te dice que tenés raro, pero te mira. <risa> <Sí>. Algo tenés. <risa> no. y, y, hay, y, hay, y, y bueno, y internet está plagado de, to, de todas estas imágenes sí. que, que vemos a cosas que son artificiales uh -huh. o totalmente fuera de lo natural. Llaman mucho la atención, tal cual. Exactamente. Bueno, Néstor, ha sido un placer charlar. La verdad que estamos Me sorprendidos con la cantidad de cosas que existen. Chicos, ¿a dónde ha llegado la tecnología de la medicina? Es una cosa de locos. Y cada vez menos sí. invasivo, sí. que eso es buenísimo. También. Que eso está bueno. También eso si es lo vas. que es el futuro de la cirugía hoy por hoy. Tanto uh -huh. cirugía general, neurocirugía, lo que sea. toda intervención del cuerpo tratar de hacerlo menos invasivo posible para una pronta recuperación del paciente. ¿A dónde te pueden contactar? Mira, ahí tenemos la página sí. de Instagram, ANSIR Plástica, de esa manera los encuentran, mensajito privado, ellos van a estar respondiendo, por supuesto, y si no, mira, ahí hay un teléfono de WhatsApp, directamente escriben y cualquier duda, consulta, que haya quedado, el mensaje, a Exactamente. Exactamente. Y por la Exactamente, en el mismo Instagram hay un link ahí que pueden sacar los turnos directamente ah, de forma digital. No, no hace falta que se comuniquen, entran a una página donde... Ah, crean su usuario sí. y buscan el turno de la práctica que desean no solamente una consulta. Claro, no, está buenísimo aparte porque el, el charlar cara a cara y conocerlo al médico con el que te vas a atender me parece que es da más confianza. esencial, te el da mucha confianza. El 90% y... de los éxitos de las cirugías es la relación médico-paciente. Uh -huh. Sin duda. El Fundamental. 90% Tal cual. Ya, Estamos viendo la, la aplicación Perfecto. que decía Néstor. Exacto. Bueno, Néstor, muchísimas gracias, un gusto como gracias siempre.